Hoy os traigo Resident Evil 7. Bien. ¿Tienes el suero? Acabo de terminar con tu madre y sus bichos. ¿Podrías haberme avisado? <risa> lo siento. ¿Qué hay del suero? No lo encontré, pero sé cómo crearlo. El brazo y la cabeza de un serie de... No puede ser. Cabeza. Creo que tengo algo parecido. ¿En serio? Del brazo no estoy segura. Has registrado la casa? No, aún no. Aún me queda la segunda planta. Vale. búscalo. Ve a la caravana después. <coughs> ok Pues el brazo nos está indicando que vamos bastante mal. Supongo que me estoy convirtiendo también ahora un poco en siendo. Y con la, la escopeta que no me quiero llevar a sorpresas, vale, y vamos a ir leyendo un poquito lo que viene todo esto, vale. Eh, tampoco tengo hueco en el inventario, vale. Nico de vudú, más munición de lanza granada. Voy bastante mal en el sentido de. Y sí, yo me lo voy a intentar quitar, ¿eh? Pero no lo, puedo, no lo puedo modificar, ¿eh? Creo que voy a tener que dejar cositas en, en el inventario, ¿vale? O sea, en la parte de abajo. Creo que voy a tener que dejar algunas cositas. ¿eh? Porque ahora mismo está la cosa bastante mal. Aquí me hace falta otro faro, creo yo. Y esta llave no la tengo, parece. Ya otro cabezón. Perfecto. No sé cuántos coleccionables llevo ya, ¿eh? Pero llevo ya unos cuantos Otra monedita antigua, de hecho Y ahí no, no hay nada, ¿no? Ahí no hay nada Vale, chicos, pues voy a tener que dejar cosillas en, en la parte de abajo, ¿eh? Me va a hacer falta un faro Que no sé si... No sé dónde puede estar Creo que era el que llevaba la, la tía, ¿eh? El faro de, de, de la vieja, puede ser, ¿eh? Creo yo que sí que va a ser ese, ¿eh? Y ahora averigua dónde está ese faro Ay, Perra. ¿Habéis visto, verdad? ¿Habéis visto a mi amiga? Os lo voy avisando Ay, de verdad. No, no. Voy a, a reventar este juego ¿eh? Voy a reventar este juego Lo digo en serio Oh, vieja, del demonio No me aparezcas ahora ¿eh? Por favor, vieja del demonio Vamos más rapidito Temática. No, vale. Me quería que me iba a aparecer una cinemática La tía me iba a tirar o algo Y no, no, vale Perfecto Ok, estamos por eh, donde viene siendo... Ok, vale, vale, vale Vamos a abrir primero esta puerta antes de nada Para tenerla ya abierta Era por donde teníamos la otra parte de la caravana Ya podemos cruzar Creo que le eché un fluido químico fuerte Vale, esto es para lanzagranadas. Por Ahí es por donde hemos venido ¿Esto qué es? Una foto misteriosa Vale, ahí me tiene que salir algo, ¿eh? Lo que pasa es que no lo estoy viendo, gente Por el otro lado, ok eh, Fluido, no lo puedo mezclar con nada Creo que lo voy a dejar El fluido, a ver No, un muñeco Me no, había aparecido un muñequito desde lejos eh, voy a dejar el fluido un momentito Perdonadme que esté dando toda esta puerta Que esté viniendo 20 veces a la caravana Pero es lo que hay, ¿vale, gente? El inventario de este juego, pues horrible que solamente os dejan de llevar Tres cosas y media Ya está, ¿vale? Ahora mismo iríamos más o menos en condiciones, ¿vale? Ok Foto misteriosa. Supongo que ahora ya que he cogido la foto, ya sí que me dejará, digamos, de. A ver. La abuela tiene que estar por aquí, ¿eh? La abuela tiene que estar por aquí. Uy, mira, un montón de plantas me están dando más fluido agente de.. Agente separador, ¿eh? ¿Vale? Me están dando demasiada curación. Eso no es bueno. Ya, ya lo voy diciendo. Eh, no tengo pala ganzúa Ok Esta foto de hecho ya la voy a eliminar Porque ahora mismo ya no me hace falta Y me voy a llevar las flores, ¿vale? Antes de, de nada El agente separador de momento lo voy a dejar ahí, gente, ¿vale? Bueno pues desearme suerte porque aquí mmm, se viene una pelea, ¿eh? Aquí se viene una pelea bastante intensa, ¿eh? Ya os digo A ver Vámonos para abajo, ¿eh? A ver, vamos con cuidado, ¿eh? Vamos con cuidado que no quiero yo sorpresitas de, de la abuela Esta puerta está cerrada No quiero yo sorpresitas De la vieja, la señora La salida está bloqueada, vale Ok Por aquí va a venir seguramente eh, Una pena que no tenga Una pena que no tenga el cuchillo Una pena que no tenga el cuchillo, vale eh, Por ahí también supongo que vendrá La, la colega Aquí también No tengo para coger eso Vale Ahora vamos a vamos a tener que movernos, eh Muchísimo para poder coger las cosas, ya os digo Bueno La de tu madre Vale, la hemos quemado una vez ¿eh? hemos quemado una vez eh, vale, vamos con la... Okay, vale, vale, vale Tranquilidad, eh Vamos a ir quemando todo esto, gente Más que nada para poder coger las cosillas Pues si no, no vamos a ir por... O sea, no vamos a poder coger todo lo que nos den ¿Dónde está la tía? ¿Dónde está? No la veo, eh Es muy malo no verla, eh viene Tiene. ¿Tiene? No la veo. No veo a la señora. Rato, sabes que al final voy a encontrarte. ¡No! ¡Eso no sirve! Señora, déjeme en paz, por favor Está muy complicada la cosa Vale, esto me lo llevo Voy a intentar combinar esto de alguna forma Vale, para hacerme un fluido químico Y esto me lo voy a combinar Para hacerme una medicina, ¿vale? Vale, ahora, ahora voy un pelín mejor, ¿eh? Ahora ya sé que sí voy un pelín mejor, vale A ver si esta vez podemos coger algunas cosillas antes de que me venga la vieja. La, alguna munición que antes no podía coger, ¿vale? Que yo creo que nos va a venir mucho mejor. Ya ve, momento, gente. No quiero gastar munición, que tengo aquí el cuchillo, que lo acabo de ver. Digo que no quiero gastar munición y mira lo que hago. De verdad, ¿eh? ¿Eh? Que pecha, que pecha. Ay, de verdad. Bueno, total, me llevo lo del lanzagranada. Ya de paso lo voy a ir recargando. de, de que me venga la, la vieja. Y y, y. y. Por esta escalera es por donde nos va a venir, ¿vale? Vale, como la animación ya sabemos dónde está. Voy a ir liberando esto. Me venga, porque ahora me va a hacer falta Y así me voy liberando un poco el, el terreno Antes de nada Me voy a pillar lo que viene siendo la munición, ¿vale? No tengo espacio, ¿eh? No tengo nada, nada, nada de espacio Pues no, no tengo nada de espacio Qué mal Qué mal, ¿eh? Qué mal, qué mal Vale, por aquí ya podemos pasar, perfecto Ahora subiré a esa zona. Ya sabéis lo que va a pasar. Cado por el otro lado. Llevo eso. Y, y, y no sé yo si algo más, ¿eh? No sé yo si algo más por aquí. Esto está bloqueada la salida. De momento no puedo porque la tiene que romper la vieja, creo. Pues nada. Pues... Sabemos que tenemos ahí munición de hecho voy a intentar probar a ver si me la puedo llevar. Que no me puedo llevar la munición. Ah, que no tengo espacio en el inventario para llevármela. Ah, que bien, oye. Uy, espérate, gente. Ay, no me... me acabo de cagar, pero bien cagada, ¿eh? Acabo de cagarla, pero bien cagada. Eh, solamente tengo 10 balas. Y he dejado la munición, ¿eh? Cagada más grande, ¿eh? Voy a morir, os lo digo ya. con esto! Voy a. Voy a morir, os lo digo desde ya, ¿eh? ¡Ay, que viene, que viene! ¡Que está ahí! Está arriba, ¿eh? Vale, una se ha llevado Yo espero tener bastante suerte Y hace que, que... Que le dé bastante la granada, ya os digo Porque no la tenemos bastante mal Porque no tengo munición absolutamente de nada No sé dónde está la vieja Bastante mal, la verdad Pero bueno Y mientras que la vea Hay que buscarla ¿eh? La cosa es que hay que buscarla Vale, viene, eh Viene, viene No puedo coger munición de ningún tipo, eh Es que me complico yo la cosa yo misma ¿Dónde está la vieja ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vieja pelleja Por favor, aparece señora Tome las de cabeza. Es que estás por aquí, eh. Estoy bastante tranquila en este combate. La perra. Toma, otra. Te llevas. Abuela. Abuela. Se ha llevado dos do granas, eh. No, tío. Nos vamos ahí hacia abajo. Ahora. Perdón, tío, santo. ¿Sabes que al final voy a Vale, vale, por ahí me puedo agarrar, eh. No a el ¿Ven aquí? Vámonos para arriba otra vez de nuevo. Me queda otra otro lanzagranada, ¿eh? Ahora ya sí que sí que voy a ir a por la munición de todo, lo que vaya viendo. Tengo aquí para agarrar, me parece. Ya se sí puedo ir cogiendo. Algunas. Uf, me ¿eh, tío. Eh. Vale, ¿dónde está la señora? Me yo tampoco, abuela Tampoco te voy a echar de menos ¿Dónde estás? Vale, la he visto, la he visto, la he visto La he visto ¿La he visto. Otra, otra te llevas en la voluntad, abuela Vale, se lleva tres No sé, no sé cuántas le van a hacer falta ¿eh? Pero bueno Nos vamos de aquí Que no quiero yo problemas, ni movidas y ahora ya sé que sí chicos, vamos a ir con la escopeta ¿eh? Vamos a ir apuntándole la... Lo que viene haciendo la barriga Me voy a coger antes de nada Esto, que no puedo todavía Vale No sé dónde está la vieja No sé dónde está la vieja Pero tiene que estar por aquí Acaba la música ¿eh? Es También otra cosa que no sé si habéis dado cuenta, pero se ha acabado, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Muerta? No creo yo que esté ya, ¿eh? Efectivamente, no está muerta. No está muerta, vamos, ni de broma, ¿eh? A la barriga, ¿eh? Este hay que pegarle a la, a la barriga, al, al retoño ese raro que lleva. Vale, vale, hay que seguirla ¿eh? Vale, vale, vale Ya tengo esto por, por lo que viene siendo listo eh, Voy a voy a intentar cogerme esto aquí Vale Y esta zona de aquí abajo no la he visto todavía ¿eh? Así que convendría que le echara un vistazo, vale lo que pasa es que no me de la quiero jugar y tirarme aquí abajo como, como las locas. ¿eh? Vale. Voy me es un rato, señora. Me es un rato. vale Tengo el inventario eh, eh, O sea, he parado yo el mismo juego Porque estaba mirando a ver si tenía Espacio, pero no tengo espacio absolutamente Para nada Y eso es un problemón, pero gordo ¿eh? No sé dónde está la vieja ¿eh? Tengo que mirar a ver por dónde está No sé dónde está Me está dando todo el rollo estás Ahí, ahí, ahí, ahí está Vale, vale ha subido a la parte de arriba ¿eh? Ha subido a la parte de arriba, la perra De hecho, yo creo que tengo que perseguirla ¿eh? ¿Te ¿Cogí cojino A mí no me vas a coger ¿Dónde está, señora? Señora, asome la cabeza Pepe Luis No me quiero asomar por los boquetes Porque seguramente me termine pillando Y como que no, ¿eh? Como que no, que, que, que vamos Uy, jepe Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, Espérate, espérate, espérate, espérate, eh Perra, eh Que mate un rato, anda Que mate un rato, que mate un rato Que tengo ahí un mes, vamos No sé dónde está la tía, eh Pero yo creo que con la que le he endiñado ya algo de debilidad tiene que estar, ¿no? No sé de dónde está la, la colega ¿eh? Creo que está soltando como los bichos ¿eh? No me lo puedo creer, que me he caído Vale, menos mal que no me he caído al lado suya Ni nada de eso Pero si no me daría un poco más de, de mal rollo, ya os digo Eso me lo llevo Eso no lo puedo coger todavía No sé dónde está la tía, tengo que encontrarla Mira, mira, mira dónde está, qué buena Por favor, señora, no se me vaya. No Me queda ya más combustible, no me queda ya más combustible, me, me, me envía, me mata. Me mata, me mata, me mata. Pero jodía, ¿eh? Jodía, ¿no? Lo siguiente, ya os digo. ¿eh? Voy mal, ¿no? Lo siguiente, ya os digo. ¿eh? ¿Dónde está la vieja? Vale, la veo, la veo, la veo, la veo. Nos tenemos que ir de aquí, eh. Nos tenemos que ir ya. Sube, sube, sube, sube, sube, sube. ¿Dónde está? ¿Dónde? No la veo, eh. No la veo. Hay que tirarse ahí otra vez de nuevo para. No tengo espacio. Me está dando todo el mar rollo porque no tengo espacio, tío. Lo malo es que no tengo espacio ninguno, tío. No tengo espacio. Toma, en el chocho. Para que te lo limpie un poquito. Eres muy No sé dónde está la tía, ¿eh? Vale, vamos a abrir la puerta esta, que era la, la que quería. Vamos a abrir esa puerta. Y ahora a saber dónde está la, la muchacha, ¿eh? A saber dónde está la muchacha, ¿eh? Ya os digo. Gente, como no tengo munición ahora mismo... Vale, nos lo cambiamos ahí, perfecto. ¡Pobre! Me a ¿Por dónde me vienes? ¿Por dónde me vienes? ¡Uy, qué perra! ¡Qué perra que me que tengo detrás! Viene, viene ahí, ¿eh? viene ahí, viene ahí corriendo, viene la colega. Vale, se ha quedado parado. Vale, vale, nos vamos, nos vamos a la parte esta de aquí abajo, ¿eh? No tengo mucha... No tengo ya vida Vale, tengo una de vida Me, me cura por los pelos ya os digo Me viene Me viene aquí detrás Esto detrás justo, ¿eh? El problema es que no lo puedo endiñar ahora en el abdomen, ¿eh? Para poder... Para poder de quitarle vida, ¿eh? Vale, vale, vale Está siendo una pelea bastante intensa, eh No sé dónde está la colega No tengo ni idea Vale, no sé si he el fluido ese Me parece que sí que lo he cogido. No tengo ni idea de dónde está, eh Vale, vale, vale, ya sé dónde está, eh Ya sé dónde está Problema, no tengo espacio Para los... Espacio para las curaciones tío. No tengo curaciones eh, Ahora mismo ya de ningún tipo Tampoco me puedo obtener munición No cogí la munición que me hacía falta No creo que me la pueda cargar ¿eh? No sé si me la voy a poder cargar ¿eh? No sé dónde está tampoco Ahora mismo tengo una idea pero sería conveniente de encontrarla, ¿eh? Por lo menos para pa pegarle con la escopeta todo lo que pueda. Tío. Vale, ya la han encontrado, ¿eh? Ya la han encontrado. ¿Dónde estás? Vale, vale, vale. Está dando la vuelta, ¿eh? No sé dónde está la señora ahora mismo. Los mosquitos estos. Están poniendo. Vale, ya la he visto. Ya la he visto, ya la he visto. Vale, vale. Señora, señora, venga por aquí, por favor. Me van, niña, me va, niña. Uf. Esos regalos no, señora Vale, vale, vale, nos venimos por aquí Me va a pillar, me va a pillar, me va a pillar Son mosquitos No me cojas, por favor, ahora no me cojas Está haciendo un combate bastante intenso ¿eh? Viene, viene por ahí Vale, nos vamos, nos vamos, ¿eh? Te quiero quitar el mosquito este que me está dando la lata Dime que me la ha cargado, por favor dime, dime que me la he cargado, dime que me la he cargado Dime que me la he cargado Me la he cargado Está pariendo otra vez una cosa rara ahí, que asco Está echando... Haciendo, tío Vale, vale, tengo más munición de escopeta Me va a tocar Y no tengo, no tengo para curarme ¿eh? Vale, un momento, gente Vale, vale, lo hemos curado ahí Como jodido Eh, Voy a tirarme a la parte esta de esta aquí abajo Viene, viene, viene, viene, viene Pero cabrea, ¿eh? Tiene, pero cabrea ya, os digo. Voy a tirarme a la parte de abajo, pero por el otro lado. Que por este. No me puedo creer que me la haya cargado. No me puedo creer que me la haya cargado. No, lo, no, lo, no lo, me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Que no tenía munición ninguna, gente. No tenía munición de pistola. He, he ido nada más con... Mira, y esta ni la he utilizado, tío. No me lo puedo creer. <risa> vale. Me llevo la lamparita. Me llevo la lamparita, pero bien merecía, ya os digo. Eh, aquí arriba, o sea, en la parte esta de aquí me he dejado unas cuantas cosas. <risa> Cell and a